amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Aquí en Madrid ya estamos a 8 de junio del 2022 y acabé de terminar el Zoom con los CEOs con Fabiano y Diego Chávez de Truth Investing. Eh, la verdad es que la reunión ha empezado un poquito más tarde, se ha alargado bastante para no ser algo fuera de lo normal, aunque eh, nos han comentado de que realmente ha sido por culpa del corporativo y no porque los CEOs no estaban puntuales. Así que bueno, vamos allá. Les voy a dar un resumen súper breve porque hay que irse a la cama. Desde, y ya mañana se los pongo directamente con las palabras de los CEOs para que lo escuchen directamente de su voz. Así que vamos para allá. Bueno, pues primero comenzó a hablar prácticamente Fabiano. Tuvo que ir muchísimo más pronto eh, y no habló la verdad demasiado y esto es porque él aunque había sido puntual en la reunión nos dijeron que comenzaba a las 10 horas España, él estaba ahí esperando desde las 9 este, pero bueno por lo tanto pues ya tenía otros compromisos después y prácticamente lo que nos hizo pues fue hablar acerca del recicle eh, cómo funcionaba, lo, eh, un poquito cómo funciona todo lo de la empresa, que la persona inventora de este proceso tiene 128 patentes este, y, que ha, y que ha habido un pequeño retraso en la prueba que se iba a hacer de recicle, este, precisamente pues porque algunas personas, bueno, algunos eh, lugares estaban de fiesta y no pudieron haberles enviado el material en la fecha acordada y que justamente iban a decidir ya la fecha y que ya tenían tres cartas de intención. ¿Qué son estas cartas de intención? Eh, según nos comentó, eran totalmente oficiales y que cuando tú firmas esa carta, lo que haces es ceder ya un terreno durante 25 años para transformar la basura en energía y que eh, aparte de esos 25 años que es el contrato, tienes otros 25 años que pueden ser este, renovables. Eh, cuando tú firmas esa carta de intención, por así decirlo, se va a dividir en tres partes o en tres empresas: en Biomotro, en biomob, perdón, en Biopromot, en reciclaje y en una asociación, ¿vale? Entonces que al final que esto dejaría de ser un proyecto para convertirse en tecnología revolucionaria y que si él lo estaba haciendo ahora demasiadas stories y apareciendo en las redes sociales. No significa que es porque no estuviera trabajando o al pendiente, sino que su contacto o, o el trabajo de él es estar hablando directamente pues, con personas importantes de la política y por dicho motivo pues, no era prudente estar haciendo estas historias. ¿no? Además de que también por recomendación del abogado, pues les han comentado que es mejor que se mantengan y que ejercen en silencio sobre todo un poquito pues por todo cómo están las cosas en Brasil, que vienen las votaciones y todo eso. Entonces digamos que ahora mismo no es la mejor oportunidad de mostrarse y dejarse ver, ¿no? Este también comentó que bueno que cada planta que vayan a llegar a ser en las diferentes partes del mundo, pues cada planta va a tener una tokenización en particular. También ha comentado que con cada planta que se ponga prácticamente va a haber dos opciones. Una. Eh, que vendan esa planta y si la venden no significa que no vaya a haber ingresos para la compañía, sino que el mantenimiento lo dará directamente BioPromot. Entonces, eh, bien o se vende o con los recursos por medio de la carta de intención, pues lo tendría la compañía directamente. Ese, además de esa carta de intención no solamente es darte el terreno, darte ese tiempo, sino que también tendrían el permiso para poder comercializar toda esa energía y que cada planta que se abra pues obviamente será de acceso público y que todos estaríamos al tanto. También hablaron de ese famoso billete que salen con las placas solares y todo eso. Este, y bueno, comentó que un poquito acerca de lo que tienen de las seis placas y después más adelante Diego terminó de completar de que se estaba hablando de que ellos decían que tenían seis cuando en el video aparecían mucho más en ese terreno y que con el dron que se metieron a cualquier terreno y es lo que se estaban comentando, ¿no? Diego dijo que los que ellos tenían es lo que se ha dicho que son seis, pero que sí están viendo eh, la opción de comprar las que están alrededor, que ya han hecho una propuesta y que están esperando ser aceptadas. Entonces, este, una vez que ya dijo un poquito eso, Fabiano ya comenzó a hablar, Diego, y bueno, comentó pues varias cositas. Perdón, tengo sueño. Este, bueno, se los estoy diciendo un poquito muy, muy rápido porque la verdad es que estoy cansada y tampoco quiero hacerles muy largo esto que sé la hora que es. Mañana ya hago directamente un video bien con el resumen de las palabras de ellos directamente para que podáis escucharlo. Eh, estuvieron hablando de que mmm, prácticamente con qué dinero están haciendo las las placas, no? Aproximadamente en recibe le dijeron que eran mil y algo los usuarios que estaban, pero que digamos que están hablando con un banco directamente de Brasil el Banco BNDS, me parece, que lo que hacen es manejar proyectos tangibles a largo plazo, principalmente ecológicos, y que por ese motivo, pues, eh, al final estén llegando a ese acuerdo. También comentaron de que la auditoría, este, cuando se fueron todos a Brasil, todos los top 20 y, bueno, ciertas personas, este, les hicieron ir porque como iban a ser temas muy delicados, pues, no querían que se hablaran por Zoom. Eh, pero, eh, punto aparte, eh, tengo entendido de que muchas personas, eh, al menos David Reyes y creo que otros, que no pudieron asistir estaban a través de Zoom. Entonces, bueno, aquí Diego dice que precisamente por eso tuvieron que ir, porque no querían utilizar el Zoom. En fin, eh, fue lo que comentaron, ¿no? Entonces, eh, Susana Quevedo prácticamente solicitó varias cositas pero una de ellas es de que la compañía pudiera pagar en USDT, eh, a lo cual Diego pues ni lo aceptó ni lo negó, pero dijo que lo iba a hablar con el top 20. y eh, Comentó un poquito cómo va a ser todo lo de la acción que piensan traer propia y cómo mejoraría todo eso. Eh, mañana les doy más detalles. Pero lo que sí se ha dicho es de que ya se pueden comprar paquetes eh, en este caso, en vez de anteriormente, solo se pagaban con TSC y que también se pueden pagar con BTC. Lo he confirmado y efectivamente ya aparece, de hecho aparece así tal cual la pantalla, de, por lo cual eso ya es posible. Eh, también se habló acerca de los retiros. Eh, Diego comenta que bueno, prácticamente de todos los retiros a partir más o menos del 16 de mayo ya estaban pagados a excepción como de un 10% donde se regresaron. Eh, comenta que cuando se hace un retiro, eh, es decir, pues dice, Pepito eh, va a retirar tal dinero, no ponen manualmente la billetera de cada uno, porque si no sería una locura, entonces lo hacen en bloque de 300. ¿Qué sucede? Como hubo retiros masivos, pues lo que hizo es de que eso se saturara y que algunos pagos no salieran. Entonces, eh, decidieron que, bueno, en cuanto termina la reunión este el, las personas que se quedó digamos ese 10% atascado el dinero pues que lo iban a devolver yo soy una de esas personas del 10% y me he fijado antes de grabar esto y aún no me lo habían devuelto ese yo hice un retiro en particular el día 26 de mayo y de momento no se me ha devuelto vale entonces han dicho que también eh, todas esas personas que se les va a devolver el dinero iban a intentar darles prioridad para que saliera el dinero pues lo antes posible. Eh, también comentaron si había la manera o la forma de no retrasar esos retiros, es decir, cuando tú lo solicitaras saliera lo antes posible, perdonar este ronca. Ese, y comentó que eso no, eso no lo pensaban tocar, ni siquiera lo pensaban hablar, puesto que como antes los retiros salían eh, directamente, pues fue por eso que se perdió eh, tanto dinero, ¿no? Entonces, eh, también comentó acerca del blockchain, eh, en este caso, pues, cómo funcionaría la blockchain propia que están pensando hacer. Eh, se prevé que salga junto con los de la fase 2 eh, y el nuevo token para la inauguración de los tres años de Trust Investing, que sería el 17 de julio, es decir, lanzarían el token, el blockchain, y, y comenzaría la parte 2. En resumen, eh, hablándolo un poquito en palabras coloquiales para que él lo entiendan. Este, bueno, Diego comentó eh, muchas veces de que quería que nos metiéramos en su mente para entender lo que él quería visionar, para que de este modo lo pudiéramos entender mejor. Entonces, eh, lo que dijo prácticamente lo que quieren hacer con esta blockchain es de que quieran hacer un contrato inteligente para que automáticamente cuando tú eh, hagas una gestión o bien ganes eh, un binario eh, por haber invitado a alguien o hayas hecho algo que merezca tener una retribución automáticamente llegue a tu billetera entonces para poder hacer esto es necesario tener la blockchain propia y que también de este modo pues se pagarían menos comisiones entre el cambio de moneda y todo entonces, de este modo, cuando tú ganas una comisión, en vez de que llegue el binario, la plataforma, tú tengas que retirarlo y dar toda esa orden, la idea es de que tú mismo automáticamente puedas recoger los beneficios directamente en tu billetera. Este, y bueno, comentaron ya después un poquito cómo sería esto, ¿no? Sería en una página de staking mediante NFT, y prácticamente en esto, pues lo que harías es de que además de poder ganar eh, directamente tus beneficios y que lleguen a tu billetera sin necesidad de dar ninguna orden eh, externa o dentro de Trust Investing o Down Trust en tu vida, pues incluso eh, puedes hacer una PR donde tú directamente eh, puedes, como lo diría, como cuando tú Tú vas al banco y dices, oye, ¿cuánto me da si meto el dinero eh, y lo, te lo dejo en mi plan de ahorros un mes? ¿Y cuánto me da si esto lo dejo eh, en plazo fijo, anualmente? Pues platic, prácticamente eso es lo que comentaron, ¿no? Que al final iban a ser un APR donde iban a ganar una comisión mensual o anual. Ese que sería prácticamente un club privado, pues donde dejarías un saldo y obtendrías unos beneficios. Se metieron un poquito más extenso a hablarlo. Pero bueno, en resumen, es eso. Este, también que bueno, que actualmente no hay ninguna empresa que haga esto, que Citrus si Investing quisiera desaparecer, pues ya lo habría hecho, que no es el sueño de ellos, etcétera, etcétera. Eh, que están trabajando, aunque pues obviamente no han hecho los, los vídeos correspondientes y es la, lo que personalmente creo que indigna a la mayoría y a mí personalmente que digan algo tú estés esperando ese comunicado y que llega la fecha y que no haya salido. Entonces, de hecho, Susana Quevedo comentó eso de, oye, es en que los retiros pasa esto o va a haber algún cambio, pues notifícalo y que nos den esa comunicación para nosotros saber qué es lo que ocurre. Eh, y perdón, retrocediendo que me lo salté, referente a los retiros y al nuevo botón que les comenté de compensación y todo, que esto es porque Diego lo solicitó para que en un futuro... Es que se pueda saber el dinero retirado de dónde provenía. Es decir, si, digamos, esto lo anexo yo, eh, por ejemplo, del que haya habido de retiros, pues un millón de compensación y dos millones de planes comprados, ¿no? Por ejemplo, simplemente era para tener un control, pero claro, cuando se toca algo y se programa, pues al final, pues se encuentra algún error y esto, pues va fallando poco a poco. En, en resumen, referente a retiros, pues ha sido eso lo que comentó. Ese también comentó que, mmm, vale, que por qué había dos rendimientos diferentes de compensación y downtrust. Este, eso, mañana directamente se los pongo con sus palabras para que lo oigáis. Este, y referente a la auditoría, que yo creo que eso es algo que todo mundo quiere escuchar, eh, bueno, han dicho lo siguiente, es súper importante, yo solo transmito lo que han dicho, no significa ni que lo esté defendiendo, ni que esté de acuerdo o que no lo esté, ¿vale? Yo simplemente me gusta estar informada, tengo dinero aquí, tengo equipo, tengo familia y lo único que hago es informarme y compartirlo con vosotros. Entonces yo traslado lo que han dicho, ¿vale? Es súper importante que lo tengas claro. Entonces referente a la auditoría, eh, supuestamente consta de entre 211 a 216 páginas con todos los datos de la empresa y que la empresa que la auditó, que se encargó de todo esto, es una empresa inglesa. Eh, comenta de que no pueden, eh, por medio de asesoría de sus abogados, mostrar esa auditoría. Ellos la tenían pensado hacer, pero que ahora mismo no es posible. ¿Por qué? porque cuando tú haces una auditoría, como que mostrarías la debilidad de la empresa o los puntos débiles donde pudieran volver a ser atacados y que se verían vulnerables. Así que por dicho motivo, no lo van a poner. Solamente lo enseñarás si hace falta mostrarlo judicialmente. Eh, referente a que le habían comentado de, bueno, Diego, si no lo vas a mostrar, al menos pon una carta de la empresa auditora y que diga, bueno, pues está la empresa te auditó tal, tal, tal, tal. Eh, Diego comenta que en la última página de todo ese, esos documentos, página de datos, viene, pero que no lo quiere comentar por lo mismo, porque digamos que todo lo que se han gastado en seguridad y, y todo ese rollo, pues quedaría descubierto, eh, bueno, prácticamente o según mi imaginación, es decir, si dices la empresa dinosaurio, <risa> que la, misma, eh, la empresa dinosaurio, pues hizo hizo la auditoría, pues, vas eh, o intentas hackear a, a esta empresa. Este, por lo cual, pues, obtendrías la información y prefieren no hacerlo. Este, comentaron una, varias cosillas más, en resumen prácticamente eso. Eh, comentó Diego que, que para la siguiente reunión, que cuando ellos quisieran, pues, llevaría a la persona que se está encargando todo esto de Recicle para que diera bien los detalles, los datos. Y nosotros tuviéramos mayor información, que se seguía trabajando este, y varias cositas de ese tipo. En resumen, se supone que los retiros eh, solo, han salido todos, excepto un 10%. Los que no hayan retirado, en mi caso, eh, va a estar el dinero ahí y eh, vas a poder... Tienes que volver a solicitarlo y correrás con cierta ventaja para sacar tu dinero. Este, en resumen... Y por ahora es eso, hay muchas cositas más. Mañana os pongo un resumen ese para que lo oigáis directamente con las palabras de ellos. Eh, hablaron pues eh, también de la fase 1, que en un principio lo que tenía en plan la compañía era hacerlo con el token eh, de reciclen, porque de este modo ganarían más y no perderían absolutamente nada, no solo la, la inversión que hicieron, sino todo lo que se tenía, pero como esto... Eh, haciendo planes y números entre 5 y 10 años me parece tardarían en recuperar los 800 millones de hackeo, por lo cual al final pues decidieron darle prioridad y hacerlo más rápido de este modo así que bueno, eh, creo que como resumen importante, en esencia es eso este, no mencionaron a las personas que han expulsado a David y a Saturn, aunque obviamente hubo ahí un mensaje al final que era yo creo que un poco destinado hacia ellos, es diciendo que, bueno, que prácticamente ellos estaban hablando por beneficio propio y etcétera, etcétera. Pero curiosamente uno de ellos también comentó que su empresa estaba haciendo la tokenización, que estaba comprando, es decir, que estaba invirtiendo, ¿no? Pero en fin, no me quiero meter en temas de esos políticos, eh, que lo tenéis, lo, es todo completo en otros canales, entonces, yo mañana os hago un resumen para que lo vean directamente. Así que, bueno, muchas gracias por estar aquí, por ver este resumen corto. No quería entretenerles ni llenarles este de cosas la mente. Pero bueno, eso es lo que se dice. Yo simplemente os lo transmito. Y obviamente depende de cada uno el poder eh, tomar las decisiones correspondientes sobre ello. Ah, también Diego comentó de que para aquellas personas que iban a hacer presentaciones en diferentes países que contaran con él para poder estar y que el primer lugar que visitaría sería mi país, eh, México. Y bueno, creo que en resumen diría que sería todo. Eh, gracias por pasarse aquí. Ya sabes, si no estás suscrito, suscríbete. Este, cuéntame también si quieres que te haga un video tal cual, eh, un video largo de todo lo que ha pasado este tiempo, directamente un resumen de lo que yo considero más importante. Este, gracias por pasarse por aquí de nuevo. Buenas noches. Este, que descanséis y nos vemos mañana. Hasta luego. Un besito.